Unscramble the words. Para realizar este sencillo ejercicio, abre tu libro en la página indicada. Observa las palabras detenidamente. Luego, asocia las imágenes con las palabras. Intenta ordenar correctamente cada palabra. Revisa el Pictionary al final del libro y verifica tu